Esta bienestar va a ir hacia un modelo de Welfare MIST en el cual pues eh, habrá distintos modelos y formas de eh, prestar los servicios y eh, surgen nuevas necesidades relacionadas con los nuevos retos sociales y surgen también nuevas formas de trabajar. Las ONGs tendrían que identificar las oportunidades que surgen de los cambios demográficos, de los cambios relacionados con el eh, crecimiento de las desigualdades sociales, con la brecha digital, etcétera, para dar respuesta a esos eh, nuevos retos sociales, como siempre han hecho, eh, pero intentando reforzar la colaboración entre ellas e intent intentando también hacer y buscar oportunidades de colaboración más estrecha con las administraciones públicas, buscando nuevos marcos de colaboración y también con las empresas en aquellos ámbitos en los que conjuntamente pueden aportar valor. Este escenario que se nos presenta es un escenario que tiene novedades, como las han contenido en otras épocas de nuestra existencia, otros escenarios. Lo que nos toca es hacer un análisis de la situación y a partir de ahí hacer un despliegue estratégico. Pero tenemos los mimbres necesarios, que es el análisis de nuestro entorno, el adaptarnos y ajustar nuestras realidades a esa, a esa nueva situación, como hemos tenido en ocasiones anteriores a lo largo de, de, de otros periodos y otros tiempos. ¿Para qué estamos? En ese sentido, muchas gracias las ideas que en dado a los últimos años, estamos para colocar transformación social. Transformación social, seamos logres y no